Voy a hacer un bloque que es el bloque que va por adentro. Este es suponiendo que estamos trabajando con espuma. En la tarea les estoy pidiendo una propuesta con espuma y una con termoformado. Voy a hacer primero con espuma. Este es espuma. Suponiendo que este es la espuma, este es muy fácil, simplemente se van por arriba. Voy a hacer una varita así súper rápido y no importa que no esté derecho. Finish sketch. Revolve. Así, es este. Así, en teoría, es como quedaría con una espuma. El espacio que está a la mitad y ahí meten la varita. Ahora lo voy a hacer como si quisiera yo hacer un termo formado. Voy otra vez al bloque. Esta vez lo voy a hacer un poco más grande, nada más para que se vea diferente. Tengo aquí el bloque. Lo que sigue es, aquí sí tengo que hacer la varita y la tengo que hacer separada. Ahí está. Le voy a hacer una revolución a esto. ¿Por favor? Aquí está la varita. Lo que voy a hacer, este es el paso más importante para termoformados, es moverlo hasta donde quiero que entre. En el caso de los termoformados, tiene que abrazarlo. Entonces, no va a la mitad, va un poquito más adentro. Y lo pongo donde debería de estar la varita. Debería estar aquí adentro, más abajo de la mitad. Está bien. Clic en OK. Ya lo tengo encima. Ahora me voy a ir a Combine, le voy a decir Target Body es este, luego voy a agarrar la varita, y en vez de Join le voy a poner Cut. Ya está, y ahora lo último es un Shell por abajo, Shell de 0.3 milímetros, y pues en apariencia le voy a poner algo transparente. Y listo, esto sería en espuma, y esto es en termoformado, no hay que expandirlo ni nada, con, con esto que hagan es suficiente.